De acuerdo a las declaraciones, revelaron por redes sociales que los agentes entraron sin previo aviso a los estudios del canal de televisión. Por eso el Papa Francisco en una carta en la que lamenta que el pueblo venezolano sea víctima de la arrogancia de los poderosos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí lo contamos siempre como primicia. Antes de empezar y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal que lo compartan con sus amigos en redes sociales y también activen la campanita Ahora sí comencemos con nuestras noticias del día de hoy En medio de las tensiones los demócratas presionan a Donald Trump para que renuncie o se enfrente a un nuevo juicio político Los demócratas se manifestaron donde catalogaron al mandatario saliente como loco La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa Consideró la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, agregando que el Congreso tomará medidas si el actual mandatario estadounidense no deja el cargo de manera inminente y voluntaria. Estaba al borde del colapso este viernes la presidencia de Donald Trump, dos días después de la toma del Capitolio, alentada por el mismo mandatario en busca de revertir su derrota electoral, que dejó cinco muertos y aconmocionados a Estados Unidos y al mundo. El presidente republicano es acusado de haber socobado las instituciones democráticas al incitar una insurrección. A su vez, creen los pedidos para que abandone anticipadamente el poder que deberá entregar el 20 de enero al demócrata Joe Biden. La presidenta de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso actuará si Trump no renuncia. El Departamento de Justicia procesó a 15 personas involucradas en el asalto al Capitolio incluido un hombre acusado de haber fabricado bombas caseras de igual forma las banderas del Capitolio, templo de la democracia estadounidense fueron izadas el viernes a medida tras el deceso de un policía durante la irrupción de la turba tropista entre los que cayeron está la veterana de la fuerza aérea y ferviente partidaria de Trump que perdió la vida por disparos de un policía dentro del edificio y otros tres simpatizantes de Trump parecieron por emergencias médicas. Fue uno de los días más oscuros de la historia de nuestra nación, así lo afirmó Biden el jueves después de su bastión en Willington. Desde 1869, cuando Andrew Johnson decidió no asistir a la toma de posición de Ulises Grant, un presidente estadounidense saliente, no se ha perdido a la toma de posición del líder entrante. Conoció finalmente el jueves que su periodo está finalizando, aunque no admitió explícitamente el triunfo de su rival. Se comprometió a asegurar una transición tranquila, ordenada y sin problema. Vamos a ver. Como bien sabemos, los demócratas de la Cámara de Representantes ya sometieron en el 2019 a Trump a un juicio político del que fue absuelto en el Senado de mayoría republicana. Y a la vez dijeron que podrían tener lista para votación en una segunda acusación del presidente la próxima semana. Podemos actuar muy rápidamente cuando queremos. Así lo afirmaron. El jefe de la minoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, rechazó la medida, advirtiendo que aumentaría la polarización. Dijo lo siguiente... Someter a un proceso de destitución al presidente cuando restan solo 12 días para el fin de su mandato solo dividirá más a nuestro país. Sin embargo, McCarthy, quien es uno de los legisladores leales a Trump más poderosos, dijo que contactó a Biden para hablar con él sobre cómo debemos trabajar juntos para calmar los ánimos y unir al país para resolver los retos de Estados Unidos. Para Jack Johnson, exsecretario de Seguridad del Interior, dijo que cualquiera que tenga un poco de influencia sobre Trump debería enviarle un mensaje sencillo súbase al Air Force One vaya a Maralago y quédese allí pasando a segunda noticia brutal avance del gobierno dictatorial de Nicolás contra los medios de comunicación en Venezuela desmantelaron un canal de televisión y clausuraron un diario este viernes el sindicato de trabajadores de la prensa de Venezuela Denunció que unos 13 funcionarios de la represión de Nicolás, entre trabajadores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, ingresaron a dos sedes del medio de comunicación independiente venezolano por la información en Caracas y se llevaron equipos de transmisión, cámaras y computadoras. De acuerdo a las declaraciones, revelaron por redes sociales que los agentes entraron sin previo aviso a los estudios del canal de televisión, ubicados en las urbanizaciones de Florida y Los Dos Caminos. De esta manera, pidiendo información sobre proveedores, mecanismos de publicación, operación y libros contables. Advirtió el sindicato el llamado a estar atentos frente a lo que puede ser un nuevo intento por silenciar a los medios. Esto representa un evidente hecho de censura que impide la continuidad de nuestras operaciones y el ejercicio de la libertad de prensa en Venezuela. Añadió también al texto lo siguiente. Los funcionarios están realizando un inventario para incautar equipos de transmisión, cámaras, computadoras, entre otros implementos de trabajo fundamentales para la realización de nuestros reportajes periodísticos. Lo que pareciera ser una nueva campaña de la represión contra las voces disidentes, la cadena de televisión chavista Globovisión publicó este viernes un extenso artículo señalado a los medios independientes, Efecto Cocuyo, Carabota Digital y El Pitazo, de ser financiados para derrocar el gobierno dictatorial de Nicolás. Los métodos de censura de la tiranía. En los últimos 20 años el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz, fue así como recurrió primero a estrategias convencionales entre los que estaba a disponer de los recursos públicos, principalmente como bien lo sabemos los de PDVSA la petrolera estatal para dar y comprar espacios en medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial después de que tuvo medios sumisos fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros los que se resistían como radio caracas de televisión se toparon con la fuerza de represión y lógicamente fueron obligados a cerrar más en Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es un mecanismo de defensa habitual. Es así, aquí existe la ley de responsabilidad en radio y televisión denominada resorte, que establece responsabilidades para los intermediarios, lo cual significa que el periodista tiene que corregir al entrevistado. Entonces los radios que informan tienen que hacerlo bajo una presión muy fuerte. Cuando te llaman para una entrevista, hay una censura progresiva. Te advierten las cosas que no puedes decir. Incluso hay personas que directamente no se pueden mencionar en los medios, como en este caso lo contó Carlos Correa, presidente de Espacio Público, la ONG que promueve la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios. Nicolás en 2017 sumó otro método de censura, la ley contra el odio. Supuestamente aprobada por unanimidad Por la que en ese entonces era la asamblea constituyente Erigida para quitarle el poder a la asamblea con mayoría opositora Las penas de hasta 20 años de cárcel y las otras sanciones Como multas a empresas y medios electrónicos Proscripción de partidos políticos Y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio El propósito de la ley es el reencuentro de la reunificación y la paz de todos los venezolanos según pues, la mm, paz de Nicolás No obstante, la ONG Espacio Público asegura que es una herramienta jurídica Que busca silenciar y castigar opiniones que resulten incómodas para el Estado Pasando a tercera noticia El Papa Francisco manifestó su preocupación ante la arrogancia de los poderosos Y la creciente pobreza en Venezuela Manifestó de esta manera su preocupación por la situación económica y sanitaria Que atraviesa Venezuela y que todos conocemos por eso el Papa Francisco en una carta en la que lamenta que el pueblo venezolano sea víctima de la arrogancia de los poderosos, en un escrito pues, nos indica que el enviado al cardenal Baltasar Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, administrador apostólico de Caracas, con motivo de su onomástica el pontífice, hizo una aclaración donde reconoció que los venezolanos son víctimas de una grave crisis humanitaria y socioeconómica agudizada por la contaminación de la pandemia. Las palabras de Francisco fueron las siguientes Que Dios te siga dando fortaleza y parecía para que con corazón de pares sepas acompañar y reconfortar a su santo pueblo fiel Puesto a prueba por el sufrimiento causado por el azote de la pandemia, la arrogancia de los poderosos y la creciente pobreza que lo estabula Así lo afirmó el Papa En dicho documento difundido por Vatican News, el Papa felicitó al Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolín su mano derecha experto en Venezuela, quien ejerció como nuncio embajador de la Santa Sede en el país sudamericano. En su bendición Urbi et Orbi, en de Navidad, recientemente el pontífice mencionó los distintos conflictos en el mundo y dedicó unas palabras a Venezuela, golpeada por el avance de la contaminación de la pandemia, y afirmó lo siguiente, que la llegada del niño Jesús ayude a poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Por su parte, el clero católico se encuentra reunido esta semana en forma virtual para celebrar su asamblea anual, en la cual analiza la situación de la nación y fija su línea de conducta. Como bien lo sabemos, las relaciones de Nicolás con la jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana han sido bastante difíciles y se ha abierto a una grieta desde que la Conferencia Episcopal Venezolana calificó al gobierno dictatorial de Nicolás como un gobierno ilegítimo y fallido. Bueno amigos y esto ha sido todo el día de hoy, saludos, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, una vez más activar la campanita y compartir el canal con todos sus amigos en redes sociales, chao chao.